Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Misael Y estoy aquí hablando de la pantalla de mi celular Bueno, se me olvidó hacer una cosa Por eso ver la hora pasó tiempo Que fue cambiar el cristal de aquí Y ponerle el glass a la pantalla Por cierto La batería no pegó Y está encendido esa hora. Y la batería no pegó en su sitio ya lo hice bien, sí. ¿Que hice algo mal? También. Así que no le demos la vuelta al ese Pero sigamos con esto: memoria. Se Tiene esto, esto. Esto es un envase solamente, sí. Para la basura. Aquí viene esto: el cristal. Oh, HD Bueno es lo que tú dices Esto no tiene Marco Si esto no es esa voy a hacer primero Esa puede poner la tapa segura También ¿Qué pasa con la lámpara? Se ve oscuro Bueno, se ve mejor que no, no tuviera nada. Eso es por la hora. Hay una alma puesta. Que vas a recordarme que siempre son las 11. Alexa, luz al 50%. Muy bien. Mejor. Gracias. Tanto este que a mí es fácil. <tose> Entonces sí. Básico hay que... Hacer gran angular lo que está roto Bueno como quita la tapa Ve adentro, hago presión Me atraveso el cristal y se levanta. Uy. Debería calentarlo. Sí. Lo voy a hacer. Ni lo, no. Es Ese sí. Cámara enfoca. Ahí está limpio. Eso es el pegamento que no he quitado. Ese es vidrio. Algo para y lo quita todo. Volvemos. Entonces. Sigue yendo algo de fondo. Estoy mientras limpio esto. Lo acabo de parar. Como puedes ver está casi limpio, estoy usando alcohol y, y soy yo, así miro yo y aunque que en la cámara. Paso alcohol, voy, voy frotando, pasa aquí y si algo se resiste con esto, enfoca, la voy guayando para que se quite. Que ya terminé vamos a ver cómo limpiar esto llegamos como estoy terminando vamos a la cámara se nota que hay lo guay. entonces Un sobredito, todo está limpio. Bueno, no es pequeña. Tengo otra, pero no la encuentro. Que más pequeña. Entonces, ya, como no uso forro, se cae mucho. Entonces, esto. Vamos a hacer for... Si sí, la cámara... Ok, tiene una señalización. ¡Qué bien! se flechita va para arriba. Encaja. Apretamos un poco. cargarnos el cristal. Entonces aquí. Oh, no tengo pañito de microfibra. Otro oh, isopo, Lo estoy pasando. Entonces, ya está terminado quitamos esto se quita entero ya nuevo se va a aquí puesto agarramos aquí tal de adelante esto será fácil donde está la tapa de esto no limpie Mm. No limpio ni esto aquí Ni esto aquí Ya no tengo que quitar la tapa También bien así? Pratico protector Protetol Como nadie que ha ido Ah oh. Entonces, hay una más de entonces lo pongo y dejo para arriba lo pego, ¿ok? ¿Mm? Ni siquiera estoy sacando el aire hacia los lados. Es una burbuja. No tiene aquí. Ya está colocado el protector de pantalla en este bolde que no me gusta mucho, pero nah. aquí quedó bien arriba. Como trata de ese bolde negro, no me molesta que quede así. Quede más aquí arriba y aquí más abajo. Voy a decir mejor que ya venga pegado. Esto decía. Todo el plástico que ya vino, el plástico. Que tiene, un, que sí, que tiene uno, uno encima, pero. Si tú quitas el de atrás, lo pega. Ah, y con el de hace presión. Y tiene uno atrás, pero no se lo encuentra. una burbujita ahí pero no. limpia la pantalla bueno. limpia está como misa Esto es para tú pegarlo, pero como tenía este plástico puesto, no es necesario un pañito de microfiba. Aceptable que estamos con eso. Bueno, eso es todo. Ya está arreglado. La pantalla está nueva. Si... Sí. Okay. Adiós. Eso fue todo. El primer vídeo. Bien.